Estamos en la zona veredal transitoria de normalización de la zona de Marquetalia, la cuna de la resistencia de las Far ep Por este camino, en esa dirección, se llega a Marquetalia. Marquetalia fue donde nacieron las Far ep en el año de 1964. Toma un carro, una hora y media en esta dirección, y luego alrededor de tres horas y media, por caminos de trocha a pie, se llega a la región de Marquetalia. Toda esta región del Tolima, hacia allá abajo, encontramos la zona de Planadas-Tolima, este es el municipio de Planadas, esta es la vereda El Oso. Aquí queda una zona transitoria veredal de las FAREP, donde un grupo de guerrilleros se encuentra eh, concentrado en proceso de dejación de armas. Vamos a entrar ahora al campamento, como ustedes pueden ver, aquí se están haciendo una serie de construcciones, eh, para albergar a los guerrilleros que van a hacer entrega de sus armas en los próximos meses. En esta zona veredal se supone que la concentración de alrededor de unos 300 guerrilleros empezó desde enero de este año. A marzo primero de 2017 se han cumplido 90 días de lo acordado con el gobierno nacional. Se sobreentiende que en un plazo de 180 días la guerrilla habrá dejado la totalidad de las armas. Sin embargo, vemos cómo este proceso de jación de armas se encuentra con un obstáculo que tiene que ver con la burocracia del Gobierno Nacional, con la corrupción, donde esta situación estructural del Gobierno Nacional no ha permitido la construcción completa de las zonas veredales y de los asentamientos de los guerrilleros. Vamos a ver en, este, en esta entrevista, vamos a entrevistar al a uno de los comandantes de esta zona veredal para que nos cuente un poco ¿En qué radican los atrasos de las obras relacionadas con la construcción de las zonas veredales? Muy buenas tardes, Muy buenas tardes. Sí, mucho gusto, mi nombre es Donald. Este, esta zona veredal se llama Marquetalia, Cuna de la Resistencia. Recoge el nombre del nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC del pueblo, ya que aquí estamos en la zona donde nació eh, las FARC, el 27 de mayo de 1964, en la pequeña región de Marquetalia, que se encuentra aquí a una hora y media por carretera y tres horas en, en bestia hasta llegar allá al punto donde está Marquetalia, pero que independiente de eso, todo este territorio, toda esta zona, fue donde eh, los campesinos de Marquetalia estaban asentados en el momento de que vino la represión. Después de la anistía de Gustavo Rojas Pirilla en 1953, donde las guerrillas liberales eh, entregaron las armas al gobierno, Muchas organizaciones campesinas estaban en autodefensas campesinas, organizadas por el Partido Comunista y algunos liber, guerrillas liberales, algunos guerrilleros liberales, llegaron a estas zonas a colonizar. Esto ha sido fundado por colonos y se dedicaron a trabajar, no entregaron las armas al gobierno, simplemente las guardaron. Las guardaron, las dejaron guardadas y se dedicaron a trabajar. ¿Qué hacían? ¿Qué tipos de trabajo? A sembrar comida, a sembrar café, a sembrar plátano, a sembrar yuca, a sembrar caña. Hacer, empezar a hacer un desarrollo económico, político y social en la región como comunidad En base a eso, entonces eh, también crearon su forma de organización ya, Se organizaron pues, en sus asociaciones, en su junta, en su comunidad Con un fin colectivo, todo era cooperativo, todo era colectivo Cuando ya empezaron a producir, entonces hicieron unos tiegos de peticiones al gobierno Donde solicitaban una carretera, solicitaban eh, educación, salud Que les cuadraran la escuela, que les cuadraran el puesto de salud que hubiera la forma de comercializar sus, sus productos, que le facilitaran créditos y lo más que les permitiesen participar libremente en sus expresiones políticas y en llevar sus experiencias a las demás organizaciones sociales. ¿Qué sucedió? En 1960 asesinan al dirigente agrario Jacobo Prias Jalapi aquí en Gaitania. Porque, ah, Jacobo Pria Jalapi era no, aquí en Gaitania. Gaitania. El comandante camarada eh, Manuel Marulanda Vélez estaba, se desempeñaba. ...como inspector de vías aquí en la zona y estaba con las comunidades construyendo esta carretera... ...esta carretera que vemos aquí es obra del de comandante Manuel Marulanda Vélez... ...fue uno de los ingenieros y constructores en busca del desarrollo económico en la región... ...esto disgustó a la gente en el Congreso. Recientemente eh, salió un artículo de Enrique Santiago contando un poco... ...el atraso que habían las obras a nivel nacional de las zonas veredales... Él menciona algo muy importante y es que el primero de marzo de este año debería, eh, o sea, fue el día número de más 90. Quiere decir que estamos en la mitad de los seis meses contados y estipulados en el acuerdo de paz para la entrega total de las armas. La FARC ya cumplió con su parte de una entrega de un 30%, pero como vamos a ver, las zonas veredales no están construidas en su totalidad. Puede contarnos un poco cómo ha sido esa negociación con el Estado para eh, la construcción de estas zonas veredales, los problemas que han habido mientras lo vamos recorriendo y, y hablando de las Muy bien. En el acuerdo estaba de que todo es concertado con nosotros y el gobierno sobre la construcción de las zonas veredales, pero en vista de, de algunos retrasos que hubieron, se llegó a un documento del 17 de enero sobre este mismo proceso de las zonas veredales, transitoria. Allí se dice que debe ser la concertación entre FAR. Y nosotros, este Infari, nosotros y el gobierno, estas construcciones deberían estar listas al momento de nosotros trasladarnos de los puntos de preagrupamiento temporal hacia acá, para empezar a cumplir los ciclos necesarios, como dice el protocolo. Pero como el gobierno incumplió en, lo, en la creación, en la realización de las obras, en la contratación de las empresas para construir las obras y de los trabajos, pues toda la agenda se ha ido retrasando porque no se ha podido cumplir al pie de la letra. De hecho, el, el documento del 17 de enero que fue hecho en, en el Yari sobre estas zonas de de transición, pues señala de que esta concertación debe hacerse de acuerdo a cómo estén las condiciones del terreno y por ello las primeras fases las hace el gobierno, que son todo lo que son eh, las áreas comunes, y como restaurante, como aulas, como servicios sanitarios, como bueno, todas estas cosas, y luego ya después de que estén día todas estas planchas, empezar la construcción donde nosotros los guerrilleros estamos listos para ayudarlas a construir en tiempo récord. pero pues aquí ha habido un atraso como usted lo puede ver de hecho incluso hoy precisamente está haciendo aquí un, pues no digamos que una huelga, sino que los obreros han parado, la, han parado los trabajos y en este preciso momento están reunidos con la ingeniera, están encargada acá de la obra, porque no les han pagado los salarios, entonces vienen haciendo una manipulación de cosas en el pago de salarios eh, en la contratación de... de de aparatos para trabajar aquí, de materiales, y ha habido muchas dificultades. Sin embargo, estas cosas no atrasa la agenda. Las FARC cumplimos nuestra palabra y el compromiso con el pueblo de venir entonces a las zonas como estaba pactado, trasladarnos de los puntos de pregunto temporal y estar aquí con la visión y con la misma disponibilidad de conseguir la paz con justicia social para Colombia. Esperamos que el gobierno solucione estas cosas pronto, ¿no? Porque pues, la verdad sí hemos, en estos retrasos, sufrido muchas necesidades. Tenemos niños mujeres latantes, mujeres embarazadas, eh, se nos enfermó, nos enfermamos la mayoría de guerrilleros debido a las epidemias que generaron en las zonas y todo esto nos, nos, nos ha perjudicado porque no es lo mismo tener un campamento en el monte cuando uno está a diario caminando a estar asentado ya en un campamento donde uno pues va a pasar esa latitud de la vida civil y se supone que por eso queremos de que esto no sean más campamentos a lo estilo montaña, sino que nos va a faculte para nosotros pues, ya vivir en las condiciones de dignamente. Aquí estamos en, la en, en una zona del campamento donde está ubicada la Registraduría Nacional. Esta es la primera vez que muchos de los guerrilleros tienen una cédula o les van a tramitar la cédula. ¿Cómo ve usted ese proceso? Porque eso, digamos, tener una cédula es un símbolo de que ya los guerrilleros que estaban en el pasado en la ilegalidad pueden, digamos, en cierto modo es un símbolo de de la transición de ese momento de lucha armada, un momento por la lucha política. Entonces cuéntanos un poco de eso. ¿Qué, qué, qué sintió cuando le tomaba la foto para sacarse una sed? Pues hasta el momento todavía no me la han tomado porque había apenas ahorita y, y lo que sentí fue un chuzonazo. Me, me pegaron el dedo me sacaron el tipo de sangre. Ah, es opositiva. Y pues yo creo que es un momento también histórico dentro del transcurso de esta larga lucha, ¿no? Es como... Al mismo tiempo, el compromiso nuestro de voluntad de paz y de sacar, digamos, eh, todo este proceso adelante del acuerdo de La Habana y la voluntad de los guerrilleros, de ver que cada uno entonces vamos a ir a, a que nos legalicen la cédula. Muchos, de hecho, yo la voy a conocer, la cédula, y muchos que la habían perdido por alguna u otra, una u otra razón pues la van a tener, porque lo que se busca es que todos vamos a ser ciudadanos del común y corriente, ya sin... Eh, persecuciones de ningún tipo y poder pues eh, andar libremente como cualquier ciudadano. ¿Usted sí, nunca tuvo ese adulto? La alcancé a sacar, pero no, ni siquiera la conocí porque ¿Qué? en esos días me vine para la guerrilla y no, esos documentos no alcancé a, a tenerlos, sí. me di pero después se embolató eso, por allá eran unos hallamientos que hicieron a, a mi familia y, y, y se preguntado se perdió todo eso. Comandante, cuéntenos un poco sobre esa dificultad que ha habido respecto a la... A las planchas, que me contaba hace poco que querían poner unas carpas y que al final tocó de parte de ustedes exigir que hubiera un tipo de vivienda mucho más estructurada. Sí, eso fue al comienzo antes del documento del 17 de enero, entonces querían ir a instalar carpas y los pisos de una lámina, que pues eso es más o menos flexible, pero sin embargo después de que llegó al documento del 17 de enero en el diario pues se acordó de que las casas deben de ir prefabricadas pues, y con madera y los pisos pues deben de ir de cemento y eso pues también aquí eh, eh, hemos tenido digamos en un diálogo con altura un intercambio de opiniones, y opiniones con delegados del gobierno y con la misma constructora pues, de que es la necesidad de que eso sea pues con unas bases sólidas para que no quede un campamento porque es que nosotros campamentos hemos tenido muchos durante todo el trasero de la guerra y se supone que en esta transición a la legalidad, pues no necesitamos más campamento, necesitamos una casita donde vivir. Bueno, una pregunta, o sea, para ustedes, ustedes no conciben que estas zonas campamentarias sean transitorias, por lo que veo, ¿ustedes tienen algún plan de continuar en estas zonas? ¿Cómo es el, la idea que tienen respecto a las zonas transitorias? Pues aparte de ser un plan vemos que es una necesidad de que aquí continuemos muchos guerrilleros, Empezando porque no tenemos para dónde irnos ¿Sí? Entonces, pues Vamos a salir de aquí, no tenemos una casa, no tenemos nada Y lo que se busca es que el guerrillero tenga donde, donde estarse Tenga un, un hogar, por lo menos una casita No bueno, va a ser con todas las de la ley Pero que tengamos donde, donde estarnos por un buen tiempo y mucho hacia el futuro Y crear aquí un asentamiento, una comunidad Donde nazcan pues eh, la idea en unidad de empezar a, a realizar todos los proyectos que trae Ecomún, Economía del Común, que consiste pues en, en crear asociaciones, organizaciones, eh, la parte económica, que una empresa, microempresa o trabajo, para que todos podamos estar unidos y estar también comprometidos en, en el proyecto político. Aquí la comunidad en la región nos, nos acepta y pues es mucho mejor que esto va a generar el progreso y no vamos a estar dispersos y no queremos estar unidos, vamos a estar ahí estas Mucho. regiones podrían eventualmente construirse un nuevo pueblo, una nueva. Un nuevo pueblito, vereda, ¿vale? una nueva vereda, algo así. Habría que organizar una juntación comunal, ¿no? Y afiliarnos como socios a esa junta y participar en las tareas cotidianas como cualquier comunidad en el país. Bueno, comandante, para mí fue un placer conocerlo. Muchas a gracias por también. su atención y uh -huh. haber colaborado con nosotros en esta entrevista. Quiere decirle, esta entrevista va a salir en el exterior para el medio de Investigation de Michel Colón en Bélgica no sé si usted quisiera enviar un mensaje a los medios alternativos internacionales y a la comunidad internacional en general. Sí, un mensaje un saludo muy especial de parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FAR, Ejército del Pueblo y aquí en especial de la zona veredal, marquetal y acuna de la resistencia le queremos decir al mundo entero de que estamos empeñados en el compromiso de buscar una paz con justicia social estable y duradera y que los invitamos a unirnos porque las causas de los pueblos son justas por un cambio y una vida y un bienestar mejor para la sociedad a los medios alternativos de que vemos que es una forma donde muchos, todos los de abajo podemos expresar nuestras opiniones visibilizar los hechos y las realidades de lo que a diario acontece en muchas partes del mundo y que estos medios también van a ayudar mucho en el proceso de paz para ayudar a construir pueblo, a construir patria, a construir democracia, a construir comunidad, se pueda visibilizar cómo las organizaciones también pueden salir adelante, pueden fortalecerse a través de la unidad. Una invitación muy especial a todos los pueblos del mundo, a los medios alternativos del mundo y felicitarlos por tan excelente trabajo que vienen realizando porque es un trabajo muy real, es la voz de los que no tienen voz. Gracias, comandante, muy amable.